Al menos 20 estudiantes se intoxicaron este jueves en un centro educativo en el municipio de Villatapia. De acuerdo a datos preliminares, los estudiantes resultaron intoxicados a causa de un veneno que regaron en una finca próximo al centro educativo en la sección El Coco del municipio de Villatapia. Cuando tengo la comidita puesta, me llaman los profesores y me dicen que corriera que me tenían la muchacha aquí en, en el hospital de Salcedo intoxicada de un, de un producto que tiraron al lado del liceo, eso no puede serlo, porque si también se habían envenenado todos estos muchachos, ay yo no sé si son seis en sal intensivo. Había una, eh, un productor agrícola que estaba eh, fumigando, entonces la risa llevó el veneno hasta eh, donde estaban los estudiantes, el director tomó la medida de despachar, eh, pero unos 200 estudiantes, que de 230 estudiantes. Que tuvimos de unos 100 estudiantes. Que... Los mismos fueron trasladados al hospital público de la ciudad de Salcedo, tras presentar vómitos, mareos y otros síntomas. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.